Vamos. ¿Qué tal gente? Muy buenas tardes. Buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio de Cuatrifersa. Ensayamos esto 20 Que salga natural, uh, que salga natural. natural. Programa de Pagua.cl donde hablamos y discutimos acerca de las noticias de videojuegos que hayan ocurrido esta es semanita. Soy Snow. Junto a mí al contado se encuentra Telecar y Metal. <risas> <risas> <Social. risas> Ahora, ahora, ahora, ahora. Este, ¡Eh! el carilla. Eh, eh, eh. ¿Cómo se congeló la cámara? No, lo sé no, no me lo, sé. lo sé, no, eso no me lo sé. ¿Cómo eh, era? Eh, oh, no, eh, eh, no me acuerdo. Algo así. No, se congeló esa cámara. Me, me No, no, no, así si no. ¡Puta no <risa> Se <risa> congeló la cámara, pero ya está. No importa. Pero estamos en vivo, sí, estamos como, todos ¿sí? juntos. Sí, oh. todos juntos, porque dice: Pongo la mano, ah, mira, la mano mágica. Oh, oh la pantalla verde cada vez está mejor. ¿verdad? Claro, <risa> el chroma está avanzado. El está bueno. Oye, por primera vez desde octubre. Sí, primera vez desde octubre. Eh, Quiero no saber, chicos, si sí, se está escuchando bien, porque las configuraciones también son de última hora. ¡Sí, me pueden confirmar por interno. Oli, oli, oli. oli la algo. productora. Sí. ¡Eh! Ah, estamos eh, eh, escuchándonos nosotros mismos. ¡Hola, sí. yo! ¡Hola! Sí, no, probablemente se es escucha doble, así que voy a estar muteando desde acá con no me toque. Ya, bueno. Ya, pero uy! No solamente es un día especial porque estamos todos juntos, sino que además. Como los Jaimar. Bar... Uy, ya, ya. Algún día. No, el chiste, el chiste. No. El chiste data, el chiste data. Son 30 ya, ya. años, weón, ¿no? de ese chiste. <ríe> ah, ya no solamente un día especial porque estamos todos juntos sino porque han pasado muchas cosas en el mundo de los videojuegos uh. sí así es hace ocurrieron varios importante importantes la semana pasada fue un poquito tranquila pero igual eh, tuvimos varias noticias interesantes que tuvimos actualizaciones desde la misma que estuvimos hablando de algunas de ellas y eh, vamos a estar comentando más al respecto en el programa pero para no adelantarnos eh, íbamos a tirar un dado pero decidimos seguir formato tradicional, así sí. que te vamos, vamos, parto, vamos parto yo dale tú, dale tú oye, eh, bueno, hace poco, creo que un par de días recién fue sí. eh, un festival de música que es muy conocido que se llama Coachella. Mm -hmm. ¿cierto? de hecho probablemente los fans, las fans y les fans del K-pop estuvieron ahí pendientes porque <risa> hubo muchas noticias sobre el K-pop ¿Cómo, ¿cómo estuvo? ¿cómo estuvo? ¿cómo estuvo? Sí, sí. ¡fans del K-pop, adelante! Uh -huh. Fans del K-Pop, Unite, este, hubo muchas noticias relacionadas con el mundo del K-Pop, pero esto va más por otro lado porque eh, Hikaru Utada, que mucha gente la conocerá como cantante de J-Pop, eh, también es la cantante de los temas de Kingdom Hearts De varios Kingdom Hearts, creo que tiene un montón de temas No, Entre es, ellos, no es un Kingdom Hearts sino canta, si no canta Utada Correcto y entre varias cosas que cantó, cantó también, creo que partió incluso con Simple and Clean. Que es, es como el, el, el himno. Tema. es el Cuando himno salió de, en Smash, suena ese tema. A, sí, pues sonó un arreglo de Simple and Clean, tenéis toda, toda la razón. Y cantó Simple and Clean en vivo y cantó, si no me equivoco, un tema más también de Kingdom Hearts, que no me acuerdo cómo se llama. Pero esto fue ahí en vivo en Coachella, con, con streaming y toda la parafernalia y estuvo muy lindo. Esto viene... Como para reforzar la tónica. Igual en el mundo del, del J-Pop esto es más común que en otras partes del mundo. El hecho de que haya cantantes famosos como mezclados en el mundo del BGM, de la música de anime y cosas por el estilo. Es mucho más, mucho más común en el mundo de la música japonesa. Pero eso es porque igual ella también es una, es una cantante, tiene una sí. carrera y aparte tiene... Eh... Lo que ha hecho para, por ejemplo, Kingdom Hearts y me imagino que también tiene para otras franquicias también Sí, para pues, anime y un montón de cosas Entonces, claro, esto es como mucho más común allá, entonces... Es, es uno de sus éxitos Claro, es uno de sus éxitos Sí, ya, no es porque Hola, vine a Coachella a cantar un tema de Kingdom Hearts Sino sí, no. que es como Hola, ¿cómo están? Es que es lo que, es lo que pasa, o sea, tú, tú como músico participáis en como distintos proyectos y en algún momento cuando te presentáis en vivo es como Oye, ¿sabes qué hice este tema hace 800.000 años para algo? ¿Por qué no lo tocamos en vivo si a la gente le gusta? Me ¿Listo? imagino, me imagino ese con Alguno de ustedes ha jugado a Kingdom Hearts Y un güey en así como ¡Oh! ¡Oh! ¿Sí? ¡Listo! El, la epifanía, no, sí. claro. no creo que toquen el tema de Kingdom Hearts ¡Y ahora un tema de Kingdom Hearts! ¡Ah! Sí, totalmente <risa> Pero Oye, bueno Igual el entretenido de que coachera esté trascendiendo un poco más Y que no sean solamente artistas estadounidenses o mexicanos, Totalmente. Creo que también estén trayendo historia, o sea, músicos asiáticos, eh, sobre todo el K-Pop que está pegando fuertemente, pero el K-Pop que se está presentando. Sí, es que es un fenómeno mundial el K-Pop y el J-Pop. Yo creo que de hecho probablemente los productores de eventos no, no entienden muy bien la diferencia. Así que, eh, pero, pero igual de en el, es que ven números y obviamente yo me hace mucho más sentido que haya K-Pop en Coachella que haya J-Pop. Sí. Porque el J-Pop nunca llegó a un punto donde se volvió masivo. Por lo menos no al nivel que está el K-Pop. Claro. Eh, a pesar de todo el impacto cultural, la traje que tiene el anime y los juegos. Dicho sea, paso que ella haya cantado un tema de Kingdom Hearts. Uh -huh. Pero, por ejemplo, es como que en Coachella o en Lollapalooza cantará Lynn. Claro, totalmente. ahí Pero si Lin va, ella canta sus temas y aparta, aparte ¿cachai? cantará las cosas que ella cantó, ha, ha hecho para personas. Claro. Y ahí, por ahí va la mano, ¿cachai? Y sí. bueno, igual de por sí hay como... En Estados Unidos hay hecho en shows de, de... BGM, de por sí, entonces... Sí. Eh, o sea, esto es como... Lo bacán es para... para, para Es como acercar ese mundo... A para, las masas. O sea, imagínate que para... Mira, lo único que se me ocurre que podría ser como un paralelo es como por ejemplo cuando venía eh, en algún... no sé si estoy equivocado, en algún momento venido Tokio Ska Ska Paradise, sí Que ha venido pero a palusa. Tres veces Ah, sí, pues. sí, sí Al... Eh, chocolate Sí, tocaron en el club chocolate y también to, tocaron en festivales En festivales, caché, pero como en la gracia de los festivales es que son público masivo Claro, público más general, general y que te encontráis con eso. Y quizá algún loco, así como piola, o, claro, si tú estás como a ver esa banda, bacán. Oye, nos estamos yendo por un... Sí, nos estamos no yendo miedo por otro... el poste. Bacán que hayamos tenido. Bueno, y esto va de la mano también con que hayamos tenido eh, Kingdom Hearts 4 anunciado, sí, etcétera, etcétera, la semana pasada. Correcto. Oye, en otras noticias, también está hablando un poco de, del mundo de los juegos japoneses. Babylon's Fall, que nosotros habíamos hablado como dos o tres veces del juego, así como en, en el programa No merece más mención que esa No, este juego de Square Enix Una apuesta como, como mea MOBA Ya me acordé cuál es Sí Ya, el de Platinum Sí, sí. Ya Que es como una apuesta mea... Como, como, ¿Qué tipo de juego es? Es como, es como un cooperativo Es como un, en modo Overwatch entre comillas Es como un cooperativo PvE. Una cosa así. así Bueno, este juego, eh, nosotros cuando salió, hablamos de lo mal que le fue en lanzamiento, de lo opacado que fue por juegos como Elden Ring, por ejemplo, porque sí. salió como una semana antes, salió como por ahí y obviamente Square Enix además no es una no es una empresa que se preocupe mucho de los ports a PC y de los jugadores de PC, ni del marketing ni el marketing del PC entonces, eh, bueno acepto por Final Fantasy XIV pero esa es como la excepción <risa> ya ya se, se paga solo ya sí esa es como la excepción y eh, hace, hace unas horas salió el reporte de que Babylon's Fall tiene menos de 10 jugadores activos en PC, estos son números que no tiene ni Ragnarok Online viejo son, son son números que tienen, no tienen ni tibias, y son juegos, números que no tienen juegos del año de la guacachay que... Ya, pero igual eso va de la mano con las proyecciones que había tenido la gente sobre el juego, porque, de nuevo, mucha gente nunca se enteró que este juego salió. Correcto. Nunca enganchó a nadie, nunca nadie sabe de qué se trata, y de nuevo, y después vamos a tener un par de meses más diciendo, wow, Babylon Files tuvo menos ventas de las que esperábamos y no sabemos por qué claro, porque Square ahí. Enix siempre se llega a ese descarte entonces es como... igual es sí. penca porque igual más que, más que la falla de Square Enix la falla se la lleva a Platinum Platinum, correcto y, y es doble falta porque igual cuando escucháis que a Platinum le va mal con un juego, con una propuesta mm. entonces... es fome porque a lo mejor Realmente, en el fondo, según lo que han hecho las reviews, los análisis en su momento, el juego real no aporta nada. No. Como no hay, no hay nada en este juego que no podáis encontrar en otro lado, y, no hay, y, y de hecho mucha gente pensó hasta cierto punto que esto era precisamente ese Final Fantasy Origins que había sí. anunciado, ¿cachai? Sí. Y sí. ahora recuerden de que el Balvin Juan también se está vendiendo como un juego full. ¡Ah, verdad! También hay un factor de precio. sí mm. Entonces lo estuvimos discutiendo porque sí, aparte tenía microtransacción en este título. Sí. Y, y aparte salió justo en la época, en la fecha que salió el de Correcto. Entonces sí. es como que todo lo que podía valír sal todo lo que podía malir sal, valió sal. Sí. <risa> valió sal. Valió sal. Valió sal. Entonces, claro, hay un tema hay un tema de del prestigio de Platinum también que es como que se, yo creo que se ha visto afectado a pesar de que ha tenido tan poca repercusión en el juego que Sí, yo que creo un... que nadie se va a acordar de que esto le fue mal, porque sí. nadie supo que salió Sí, eh, sí. por otro lado, bueno, el, hemos tenido las noticias de que Strangers String of Paradise que es el Final Fantasy Orig Origins como que igual ha, ha, ha tenido su público, como que dentro de todo igual ha tenido una recepción más o menos decente a pesar de es un juego, como, como se dice en inglés es un juego cheesy en, es Chaya. Es un juego Chaya. Es Chaya porque no es fanservice. Es un juego que en realidad salió y está ahí. Sí, sí, sí pero, es... pero por lo menos eh, podía jugar seguro, porque por lo menos estaba asociado con la franquicia de Final Fantasy. Es que de nuevo, es como los juegos de Mario, está carreado por el nombre, ¿cachai? Sí, está la gente no. que va. que consume Final Fantasy y que consume marcas así, consume, ¿cachai? No le importa. Es la gente que se compró el port de Crystal Chronicles. ¿Cachai? Sí. Que también fue horrible, pero la gente estaba tan entusiasmada por la idea de jugar Crystal Chronicles, que lo jugó y después se enteró que María Calla. Correcto. Entonces, mala suerte por haberlo en otro juego más que lamentablemente en este universo de juego AAA pasan al oscuro, a la oscuridad. A lo mejor en el futuro puede haber un arco de redención. Avengers 2. Avengers 2. Avengers 2. Justo de la mano de. Sí. Va a hacer un Final Fantasy no tan Origins 2 Y acabas que a ese le vaya un poquito mejor Vamos a ver eh, Y en la última noticia mía por lo menos Que la vamos a linkear con un poco Las noticias de Metaru porque Metaru tiene hartas noticias al respecto También Vamos a hablar de un gran tópico Que es lo que está pasando en China con los videojuegos Esta semana y las semanitas anteriores También Porque desde que empezó la pandemia han habido hartos Temas con China y los videojuegos, han tenido un, eh, varias cosas con temas de licencia, con temas de permisos del Estado para que la gente pueda jugar ciertos videojuegos. O en sea, mi noticia, por lo menos, encapsulada en eso, tiene que ver con que después de nueve meses, China está permitiendo, licenciando eh, algunos juegos para que se puedan jugar nuevamente. Algunos juegos nuevos, ¿cierto? Uh -huh. 45 títulos si no me equivoco y esto bueno, nueve meses, casi un año que no se podían licenciar y esto va de la mano con un, también con un declive de la industria china de videojuegos terrible. Ya, pero ent entendiendo un poco cómo es el escenario, el, el lo rival. que pasa, lo que pasa es que en China el gobierno tiene una regulación muy fuerte en cuanto al acceso que tiene la gente a los videojuegos y de hecho hay campañas que específicamente están orientadas a que la gente pase menos tiempo jugando videojuegos. Correcto. No es un tema de salud para evitar los temas de, de ludopatía, para que la gente esté viciada como por ejemplo si pasa en otros países como eh, Corea del Sur, uh -huh. sino que más bien por un tema de, eh, de este modo, eh, aumentar la productividad y disminuir el ocio. Claro. Y para proteger a los niños, porque también uno de los factores que está dentro de esto es potenciar la industria interna, porque todos esos títulos son títulos que fueron producidos en, Chile, en China, perdón. Uh -huh. Chile, estamos, estamos ahí, estamos, estamos a un paso. <risa> Chilango. Ojalá, ojalá. ¿Cachai? Ojalá pudiéramos sacar 45 títulos. Ya, mira, para, en, en, para, a modo de escala, 45 títulos en un año en China, donde no pueden entrar títulos de afuera, eh, son lo que saca Steam en un día. Correcto. No, al clama. día salen como 20, 30 títulos en Steam. ¿Cachai? Entonces eh, eh, es muy frígido y va también de la mano con lo que íbamos a comentar ahora también gracias por el pase sí eh, que pase se que pase piola bueno ahora que lo mencioné ahora no es peor. pero <risa> el tema es que Tencent siendo una de las compañías más grandes en tanto en China como a nivel global tienen una, un dominio y un control relativamente grande de lo que es la cultura del entretenimiento en China la cultura digital o sea, el entretenimiento digital. Y son proveedores de internet. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Lamentablemente, ellos al ser proveedores de internet... Tienen conexiones con el gobierno. Entonces ellos... En China la web funciona así. La gente no tiene acceso a contenido de afuera de China Claro. Entonces, ¿qué hace la gente? Usa VPNs. Para saltarse las limitaciones regionales y todo el asunto. Uh -huh. ¿Qué pasa con eso? Eh, lamentablemente... Eso implica de que eh, Tencent lo que tiene que hacer ahora y lo que va a empezar a hacer es que va a limitar el acceso a los servidores de juegos eh, eh, del extranjero y a la descarga de juegos en el extranjero para que la gente esté limitada, única y exclusivamente a jugar los juegos que están aprobados por el gobierno chino. Claro. Que en su mayoría son juegos desarrollados en China y o que son juegos que están desarrollados específicamente para el mercado chino. Como League of Legends, como Fortnite, etcétera, etcétera, etcétera Claro De hecho Fortnite hace poco también se retiró Yo eso no, no me acuerdo si esa, eso sigue en pie Y la versión, las versiones de los juegos que nosotros conocemos En, en China son específicamente para el gobierno chino claro. O sea, para la, para la región de China Entonces hay un control súper estricto de El contenido que se puede consumir en China A nivel de, esa, de contenido digital y como si eso no fuera suficiente... Uh -huh. eh, ay, se me olvidó la pauta, que la, la, la, la tercera noticia, me sobra voy a rellenar por premio. <risa> bueno, Tencent, Tencent es precisamente uno de los desarrolladores de videojuegos más importantes que existen en China. Pero, eh, ya, ahí me acordé, gracias, eh, pasó uh -huh. bien, menos mal que tal, mira, no solamente la gente no puede descargar juegos eh, de servidores externos a China, uh -huh. sino que además no pueden transmitir, no pueden streamear ah, verdad Juegos que estén prohibidos en China Claro Y eso es draconiano Bajo el pretexto de que es para que los niños Pasen tanto tiempo en el computador Para que la gente no se, no se envice, Etcétera, etcétera, etcétera Pero es brutal O sea, uno no puede ni siquiera considerar Por ejemplo, la idea Por ejemplo, nosotros siempre bromeamos Que nuestra consola favorita es YouTube Ahora ni siquiera vamos a poder si, si tú vives en China, cagaste Ni siquiera eso Claro este, y esto viene de la mano también que el, el momento es raro, ¿no? Porque el momento es la pandemia, que todavía hay gente encerrada, sobre todo en China. Yo creo que probablemente China es uno de los países que todavía está más cerrado por el tema del COVID en el mundo. Y viene de la mano de eso. O sea, también hay que entender que la gente cuando está encerrada en la casa tiene que tener alguna forma de entretenimiento, también tiene que tener alguna, alguna forma de dispersamiento. Pero... Y claro, igual es un tema que les, les prohíban jugar ciertos juegos, ciertos horarios también, porque eso estamos hablando Es que mira, ¿sabes lo que pasa? Y esto ya es como más un tema de especulación Es que aquí va por un tema de que hay, una, hay, un, factor, hay un factor económico comercial que claramente está asociado a que China es uno de, los, uno, de los, uno, de los, uno de los... Hasta hace muy poco era uno de los mercados más grandes que existía en el mundo claro. a nivel de consumidores y China cerró todo eso y lo enfocó exclusivamente a los productos que se desarrollan de forma local. Porque de nuevo, no querían que llegaran gente de externa. Y aparte, porque de, detrás de todo este proceso que ellos tienen que hacer para, para aprobar juegos que se puedan jugar en China, hay todo un tema cultural. Claro. Y un tema del control de la información. China ah, sí. como gobierno es un... Es un lugar donde se controla mucho Cómo son presentadas las cosas mm. las cuentas, Hay cosas que no se pueden hacer Hay cosas que no se pueden decir Hay cosas que no se pueden Derechamente No, no hay, no claro. existe discusión al respecto Y todo eso está sancionado por el gobierno mm. Hay una censura muy fuerte Y por ende es claro que ellos Lo único que les interesa es que ese mercado Se mantenga regulado Bajo los intereses del gobierno Sí, oye, como te decía, igual hay un tema hay un tema de horarios y hay un tema de edades también, creo que ciertos rangos etarios tienen permisos para jugar a ciertas horas, sobre todo porque, bueno, está asociado todavía el tema como de que la gente que juega es menor de 20 años. Y... No sé, hay, hay, hay como cosas escalofriantes, como que algunos juegos, algunos dispositivos vienen con reconocimiento facial para que los cabros chicos no puedan jugar después de cierta hora. Claro. ¿Cachai? Y que tenéis que tener comprobado que tenéis cierta edad para poder jugar después de cierta hora. Claro. y podéis jugar cierta cantidad de horas, ¿Cachai? Y es como no, de verdad es, eh, es apocalíptico. Uh -huh. cuando, cuando la gente de acá se, se queja de que no tiene las libertades que deberían tener, sí, bo. no tienen, no saben nada en comparación. Es como mi mamá me escondió los cables, bueno, imagínate si el gobierno te escondió los cables. Sí. <risa> Exactamente. Oye, eh esas adelantó noticias, vamos de la mano. Mira, ahí va, gracias, ahí me pasó. Estoy, estoy el, el, el pase. El, el, pase. <risa> el pase gol. El pase gol. <risa> ya, mira. Esas fueron, por, por un lado, las noticias horribles, las noticias oscuras de, de, de esta semana. Ahora, por noticias que son poco menos oscuras, vamos a ir de, lo, de los menos pesca a lo, a lo más. No, vamos a ir por lo más sano primero. Yeah. Eh, el Capcom Fighting Collection. Es una colección que se anunció no hace mucho por parte de Capcom, que va a ser una, reco una recopilación de todos los juegos. Clásicos que tiene Capcom del mundo de los arcades, uh -huh. Street Fighter, eh, Darkstalkers Stalkers, eh, no me acuerdo qué más era, eh, Red Earth. Sí. Entonces, todos estos juegos clásicos, bueno, dentro de todos los bonus, dentro de todos los bonus que ellos ya habían anunciado uh -huh. que va a haber de arte conceptual, entrevista, películas, making off, todas esas cosas que eh, Internet. Eh, eh, Juegos en línea con rollback Es lo que a la gente de verdad más le interesa sí. También van a incluir eh, remixes De sí. temas clásicos De todas estas franquicias Que van a estar desarrollados no solamente Por eh, Cap -Jam, Que es como el, el, el equipo interno La banda interna que tiene Capcom uh -huh. Para hacer todos estos remixes y todas estas cosas Sino que además por distintos productores Y raperos y músicos de fama internacional Ah, qué bueno. ¿Te das cuenta? Es como que van a incluir otros artistas para que ellos puedan hacer eh, arreglos de estos temas, ¿cachai? Eh, muy similares en la onda de lo que es la banda sonora de Street Fighter 3. Como claro. para que te des una idea de, de para dónde va la mano. Y todo esto, obviamente, es contenido gratuito que va a estar incluido dentro de, de esta colección. Lo cual es maravilloso. ¿Cachai? Maravilloso. De nuevo, todos estos juegos cuentan con bandas sonoras icónicas. Sí. Eh, si tú, Tenecan, tuvieras que tomar un tema de toda esta colección, de toda esta colección de juegos, ¿qué tema te gustaría? Que no fuera Street Fighter, porque Street Fighter está en Fighter. ¿Tendría, tendría que buscar algo en Darkstalkers porque creo que no, hay, no estoy muy familiarizado con la. con la banda sonora. Tendría que buscar entre. entre Ato, tú, ¿Tú qué tema y pondría el Tenecan a sacar? Le Morrigan. Mor Lemorgan mor Es sí. que también, pues, bien icónico. Sí, bebé, es que Morrigan te ah, sí. No, es que el Darkstalkers, yo creo que Darkstalkers que... tiene varios temas Tema muy buenos. De hecho, de hecho mucha gente decía, este, porque esto lo anunciaron en el mismo stream que salió el anuncio del Street Fighter 6, el anuncio de este, ¿no? el, el sí. esto sí, sí, sí el del sí. juego sí. Mucha gente salió diciendo que si la, la, el público de Capcom quería que sacaran un Dark Darkstalkers nuevo, la movía era es comprar, comprar este sí, juego, porque hay, hay toda una historia de eso. Otro día lo podemos conversar, pero. Sí, o sea, obviamente esto es de nuevo una llamada de atención de Capcom para decir, mmm, ¿hay interés de parte del público por comprar esto? Ya, cómprenlo Es lo mismo Gracias. que hicieron con Mega Man, de hecho, mm. la Mega Man Collection Classic va Mega Man 8. Eh, Básicamente ¿Y Rival School? ¿Cuándo Rival School? School? ¡Oh, ah. buena idea! Bueno, Rival School también tiene temas muy bacanes Sí, o de hecho me pareció mejor que no estuviera... Es que yo es creo que, que es es, esto está enfocado más al 2D Sí, esto está más ¿Sí? enfocado al 2D Por eso está Cyberbots y cosas por el estilo y bueno, y aparte está el Arcade Collection que también es para los beatemaps. Eh, no, ese es el beatemap Collection. Bitemap beat Collection, sí. Sí. Ya, eso por un lado. Otro sí. por el otro, no. Es que <risa> no le a antes de continuar. Eh, mandamos saludos a Afro. Afro. Que. ¡Eh! Que está comentando en el chat ahí, le está comentando nuestro Power Reportero que actualmente se escribe. varias ¿vale? noticias en el portal. Pasa mis comentaciones. Bueno. Sí. Eh, muchas eh, gracias. Nosotros acá dando la cara, pero el verdadero héroe es el Afro. Sí. Gracias. Gracias a ti. Oye. Otra noticia, eh, hablando de actualizaciones y de nuevo contenido, hace muy poco salió una actualización de No Man's Sky Sí Que, eh, para sorpresa de mucha gente, aún sigue sacando contenido Y que, eh, bueno, según lo que se ha hablado de, en, en el círculo y todo el asunto, promete que va a seguir saliendo contenido Wow acuerdo, va Aún más, aún quedan muchas cosas más en el tintero para que siga, se, se siga disfrutando del juego en esta actualización básicamente se agregaron varias cosas, pero principalmente un mundo, eh, se agregaron piratas. Che, y esta, estaciones espaciales que básicamente van a estar como, fuera de la ley y todo el, todo el tema de lo prohibido, del contrabando. Y una de las actualizaciones, eh, bueno aparte de lo que estamos viendo ahora en el video que va a salir, que estamos viendo que agregaron un nuevo estilo de nave. Y yo, yo que estoy jugando el juego ahora, me tomé con una de estas naves, a hacerla, hacerla. Me encantan. Bueno, me encontré más encima de la que tengo Yo es como, es como blanco que con, con un día con un Arvin y estoy. ¡Ay! Ya. <coughs> ya. Pero una de las cosas que también agregaron, y esto es como la parte chistosa, por decirlo de una forma, es que eh, los eh, Los eh, asentamientos, las bases que uno puede tener, pueden ser víctimas de ataques de piratas. Ah. Te pueden, se pueden se pueden meter piratas al planeta o a tu base y atacarla. ¿Cachai? Con naves. Uh -huh. Y claro, esto hubiera salido súper bien si no fuera porque por un error en la actualización, en vez de esto pasar una vez cada cierto rato, pasaba como 30 veces en un minuto. Ah. Entonces de repente la gente dijo, wow, este contenido me gusta, pero podríamos parar un rato, porque de repente tenía como 40 naves volando, volando no. encima tuyo disparándote y fue como, esto no es divertido. No, no te... esto no es lo que yo esperaba. Tengo que ir al baño. Oye, no, por favor, no más No quiero más de tus batallas, por favor Busca otro guerrero Bueno, en fin, ya obviamente este fue solucionado Fue parchado casi al día siguiente Y el contenido de nuevo uh, viene siendo parte de una larga lista de cosas Que se han ido agregando al juego Y que hasta el día de hoy sorprende a la gente Porque de la nada aparece otra actualización de contenido Y agregan más y más cosas Y bueno, definitivamente es un juego que es ¡Muy recomendable el día de hoy! Sí, totalmente. tengo una, una Esto es como una pregunta, súper desde la ignorancia, pero... ¿El, mo, el modelo de negocios de mantener gente jugando sirve de algo si no tenéis como una suscripción? Todavía no hay microtransacciones en el juego, de ningún tipo. La gente que... Este contenido está saliendo porque la gente sigue comprando el juego. Claro. Básicamente es por eso. De hecho, ahora hasta fines de mes está como con, en oferta en Steam, como 50%. Entonces, ahora sí... Bueno... Siempre es un buen momento para comprar este juego y probarlo. Si te interesa todo el tipo de juego de exploración, como un juego que tú le podés inyectar mucho rato y estar mucho rato haciendo cosas. Ya, yeah, ok. ¿Cachai? Entonces, eso por un lado. Y bueno, y aparte también hay modding y podéis como editar algunas cosas del juego. Entonces, también podéis como salirte a ver la tuya haciendo un poco de trampa, pero de nuevo, es un juego que en, en base es single player, tiene contenido multiplayer donde podéis interactuar con otras personas. Es un juego también social, entonces... Definitivamente tiene mucho para ofrecer claro. No solo a nivel de contenido, sino que es muy rico a nivel de experiencia sí. Y cada vez que agrega el contenido, se vuelve aún más rico sí, Entonces pues, como totalmente. la gente estaba en este momento y decía como, Por favor, paren ya, póngale de transacciones Póngale skin ya suficiente, ya ya entendimos, vivo, si es bueno, si es bueno Es, es que tuvo que tragar mucha tierra al juego Demasiado. <risas> no, entonces, al final fue como. El, el, se están reivindicando. Ya se reivindicaron hace rato, en todo caso. Pero quieren demostrarles de que ellos sí estaban apuntando a hacer un juego como lo habían presentado. Claro, sí. Y, y lamentablemente, los tiempos no les dio para sacar el producto que ellos esperaban. Claro, ahora, lo están, ahora lo están haciendo más bien. Pero justamente porque el tiempo les dijo estaba hablando del desarrollo de que el juego lo habían presentado y después salió, ¿sí? ¿Tres años después? Tres años después, básicamente. Y claro, 2016. 2016. Y recién el 2019, como que tenía, habían dicho de que el juego era como ella esperaba. Mira, para, para, como para comparación, Sekiro, que salió hace dos años... Uh -huh. No, perdón, no Sekiro, eh, Ghost of eh, Tsushima, no? salió hace dos años. Sí. Y hace poco salió la última actualización sí. que marcaba el fin del, del contenido. Claro. Ellos claro. habían fijado de que dos años no hay contenido. Y, este, y ni siquiera contenido, actualización, actualización, actualización. Claro, eh, Y con eso ya después uh -huh. declaraban que el título ya tenía todo lo Está que... listo. ¿Cachai? Y así ese es el proceso. Imagínate, esta juego ya salió el 2016, 2017, estamos en 2022 y todavía sigue saliendo contenido ¿Cachai? y tienen prometido que va a salir más. Entonces bueno, no, noticias como Aledaña también. Este, yo leí también que, lo que está, un juego que está tratando de hacer algo parecido al Cyberpunk también. Sí, y que, que también, también está en un proceso también de que ahora ha vendido muchas copias. No me acuerdo cuál es el número exacto, pero creo que hace a, ha vendido muchas copias porque está muy barato Además, está sí. muy barato. Pero, <risa> pero <risa> ahí hay otro tema y que es que ahí olviden muchas locaciones. No, a no lo, mira, lo, lo, que bien pasó, bien. lo que pasó con Cyberpunk es que básicamente ellos lo que dijeron fue. Que mucha de la parte, la obra gruesa del juego que había que arreglar, ya fue arreglada. Pero de nuevo, esto va de la mano con que ya anunciaron que la actualización de Next Gen de Witcher 3 está postergada. Mm. Que el juego sigue haciendo, siguen trabajando en él porque hay que dejarlo más a punto, etcétera, etcétera. etcétera. ¿Esto ¿No se anunciaron en Witcher 4 también? No, hace poco solo en escuchar 4, así como casual. ¿Cómo casual, ¿Cómo casual? ¿Pero, casual? ¿Pero, ¿Pero, que, ¿pero? pero es que esos anuncios van de la mano con el hecho de decir, hey, estamos haciendo algo. Claro, eh, sí, recuerden ah, sí los... eh, so, Solamente ese anuncio salió debido a que Unreal dijo que están trabajando con el motor de ellos para ir. Fuego. A estar... uh -huh. Entonces es como, gracias a Unreal, sabemos de que están en proceso de Witcher no. 4. Pero va a pasar mucho tiempo. ¿verdad? Ya. Eso por un lado. Y gracias por el torpedo. Porque de verdad yo tenía la pauta y el celular murió. Así que gracias. Gracias. Ahí si alguna marca que queréis pisarme con un celular para tener la pauta a mano. Agradecido, ¿cachai? Esta weá es tan vieja como No Man's Sky, weón. ¡Qué horrible! ¿Ah, sí? Y hasta No Man's Sky tenemos... Y hasta No Man's Sky tiene más actualizaciones. Oye, ya. Quizás hay una noticia un poco menos bonita. Pero, ¿ustedes conocen Miniclip? Uh, uh no. Mi... Creo que no. No, no Miniclip. Mi ¿El, mi el único que conocen Miniclip, juego Flash. ¿Qué está ahí? Newgrounds. New ¿Cuál Meterse, meterse la, la, la, en la sala de computación a, jugar, a buscar juegos de disparo. Tengo el computador de última generación para acceder a juegos.com. Sí. ¿Sí? <ríe> <ríe> Una cosa así. Yo, este... yo era más de Armor Games. Básicamente, va como de la misma onda. Bueno. Hace un par de días atrás, si no es que hoy, no recuerdo y Después de 21 años Ellos anunciaron que finalmente van a dar por eh, concluida la etapa O su, su, su sección de juegos a través de PC A través de su, juego, su portal web de juegos Y van a trasladar todo su contenido a eh, móvil. O sea, más que nada porque ellos lo que explican un poco es que eh, básicamente todo, gente que, to, todo el contenido, todos los jugadores que ellos tienen se ha trasladado específicamente al mercado móvil entonces no, no tiene sentido seguir con el mercado del PC. Claro. Y estoy hablando de que todos estos son juegos que, si bien es cierto hoy en día ya no existe como tanta demanda por este tipo de juegos, sí existe un público que es súper fiel. Fiel y es un, un público que es básicamente eh, dentro de la edades entre... Entre 10, miento, entre 6 a 13 años. Claro. Que básicamente jugaban PC porque o no tenía consola, o que no tenía acceso a otro juego, o que no le daban permiso para jugar nada más. ¿Te das cuenta? Todo esto es contenido súper curado y súper. súper. no limitado, pero sí con una guía bastante firme en qué es lo que ellos podían desarrollar y qué no. Mm. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, Armor Games, que también eran como otro de estos portales que se dedicaban. Primero ellos partieron haciendo juegos Después se convirtieron en un portal de juegos web Y eventualmente se convirtieron ellos en publishers sí. Desarrollando sus propios juegos y publicando juegos de otros estudios Correcto ¿eh? Entonces, no es, no es una sorpresa Porque de no incluso este tipo de juegos A lo que hicieron la gran mayoría Es que pasaron, cuando murió el Flash Pasaron a hacer HTML5 uh -huh. Y cuando dejaron de hacer HTML5 lo que pasaron a hacer fueron eh, juegos que estaban monetizados, con ADS Ya yeah. ¿Te das cuenta? Entonces eso como que no funciona en PC mucho porque... Si estáis en PC tenéis bloqueadores de ADS y no lográis que los caros chicos... Aprieten yeah, los ADS eh. Aprieten los ADS, ¿cachai? Entonces... Sure. Bueno Una pena Es como parte del historial de la internet de todos estos juegos El fin de una era El fin de, El una, fin era. de una era la chaiper igual era una, una crónica anunciada después de la muerte del, del soporte de... ¿Cómo se llama? De Flash. Sí. sí. Ahora, la última noticia que voy a tirar, ya antes de darle el pase a Patito. Quizá una noticia más rara, porque igual... Personalmente creo que lo hemos citado hartas veces. Pero salió de la nada. Hace 10 años se lanza quizá uno de los juegos que marcó en su momento todo lo que era este renacimiento de la escena indie, sí. que se llama Fez. Uh -huh. ¿Cachai? Desarrollado por un estudio que se llama Playtronic, del cual Phil Fish era el CEO, uh -huh. el, el que estaba a la cabeza de este estudio. Uh -huh. Y este juego de es su momento, claro, muchas eh, tuvo muy buenas críticas, recibió muchos premios, marcó un hito bastante importante, tiene una estética bastante única también dentro de lo que la gente igual de parodia de los juegos indie como retro, pixelar y todo el asunto. ¿eh? Lamentablemente Phil Fitch como persona se vio involucrado en muchas polémicas, principalmente porque, bueno, la gente en la verdad no, nunca estuvo muy contenta con las cosas que él tenía que decir, con okay. respecto con el desarrollo de videojuegos, con respecto del estado del desarrollo de videojuegos en general. Y, y obviamente después de haberse peleado con todo el internet y haberse convertido en enemigo número uno, decidió cancelar la secuela de FES y eh, exiliarse de la internet por completo se fue dijo no quiero más no quiero saber nada más dan toda la mierda etc y desde ese entonces la gente lo ha visto como de verdad como una persona horrible que nadie, lo quiere, nadie quiere saber de él hasta que hace muy poco eh, lo contactaron para hacerle una entrevista y en esta entrevista y en esta entrevista claro eh, Politron se llama él eh, y en esta entrevista él comenta que claro han pasado 10 años, él incluso existen registros de que él en una en un momento dijo que todos los videojuegos japoneses apestan y son malos y bla bla bla bla bla y la gente le guardó mucho rencor por eso, se lo tomó muy personal, todo esto incluso también metido en todo el rollo el drama de lo que fue Gamergate Entonces era un muy mal momento para decir cosas feas. ¿Y qué pasó? Eh, después de 10 años, claro Él salió diciendo que él se contactó con la gente Pidió disculpas, ¿cachai? Él ya está en otro punto de su vida Y él igual le sorprende que el juego Hasta el día de hoy, 10 años después Siga siendo referente para muchas personas Sí, claro Pero también eh, Dice que igual él ya se movió Siguió adelante con su vida Claro, ¿cachai? Él no, no, no espera volver al desarrollo de videojuegos ¿Cachai? Porque él ya está puta, haciendo otras cosas y sabe que igual, hasta el día de hoy, incluso cuando se publica esta esta, esta entrevista, la gente reacciona negativamente con el solo hecho de mencionarlo. Claro. Pero igual, en el y esto ya es como una nota más personal, pero el tiempo quizás le ha, le ha dado un poco la razón con lo que él opinaba en su momento. Porque hemos visto que el mercado japonés subtuvo su propia crisis en esa, en esa década, ¿cachai? en ese inicio del 2010 con lo que pasó con Capcom, con lo que pasó con Konami te das cuenta con una... cómo, cómo se manejó el desarrollo de videojuegos, cuál era la, la, la interacción que existía por ejemplo entre los estudios AAA con los indie? Mm. Lo único malo es que él lo dijo de una forma a un público que no está necesariamente interesado en ese diálogo y pues, fue todo malo ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué pasó? Eventualmente él dijo, ya, bacán, yo estoy alegre, estoy contento, de seguir mi vida, yo espero que todos estén bien No creo que haya una secuela, porque en realidad ya no creo que ya sea el tiempo para eso Pero a lo mejor, no sé, si me dan 200 millones de dólares y, 15, y un estudio con 15 personas, ¿cachai? Lo voy a considerar Modestamente es, modestamente, modestamente, pero es porque, claro, bueno, obviamente la gente lo sacó de contexto igual de nuevo con eso Es como, bueno, orgulloso de mierda, bla, bla, bla Y entonces fue como ¿viste? Es como, dar la razón Sí, vamos a tener otra propia versión de FES Se llama Sí. sí. <risa> bueno, no hay uno que se llama Poncho Que también es es muy bueno Hay otro juego indie también. Creo. Sí, es que igual salieron varios referentes Que intentan un poco asimilar <risa> eh, La filosofía que está detrás de FES Pero claro. aún así El título merece sí, Sacarse una segunda parte Merece por lo menos Que tenga una oportunidad No hacerlo desarrollado Pero el <risa> <Claro. risa> Eh, Esas eh, esa obras que, que son más grandes que sus autores eh, hay, hay, hay todo, por eso yo siempre digo, es como hay todo un rollo con que el autor se quemó y lo quemaron Y han pasado 10 años y la gente hasta el día de hoy todavía lo ve como enemigo público y nunca le da a perdonar Porque se lo tomó a un, a un rollo muy personal, ¿cachai? lo que dijo Entonces es como, eh, no, es, es difícil que volvamos a tener algo de, de parte de ellos Claro. Como no lo que ha pasado con otros desarrolladores, que son como por ejemplo como eh, el de Super Meat Boy, ¿cachai? que también siguieron adelante, siguieron produciendo cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Oye, eh, esas son mis noticias. Le voy a dar el paso. Ay, no, ahí, no. No, no, ahí nomás. ¿What? Ahí nomás. No, qué bueno, es la no. otra? Es que de verdad se me olvidó la pausa, pero... Ah, ya, sí, corta. Ya. Corta, Muy perdón, perdón, perdón al público. Boo. Super Mario, sí, Buu Mario, Buu Mario, ya. Oye, no, cortito, y esto es como, ya como un comentario panorama para el fin de semana. Eh, se liberó en internet, en YouTube específicamente, la ova de Super Mario. Ya. Yeah. Para la gente que no sepa, hay una ova animada de Super Mario, una película completa, eh, que está en 4K, subtitulada en inglés de, por, de, de, de momento, y que eh, está completamente gratis para todo el mundo. Ahora ustedes se pueden preguntar, ¿cómo es que está gratis esto en YouTube? Porque Nintendo. Y eso es porque literalmente esta película... Ni siquiera Nintendo sabe de quién son los derechos. Porque las dos compañías que estaban involucradas en esto. Fallecieron hace mucho tiempo. Y los derechos están perdidos en el limbo. Entonces, literalmente... Wow. Nadie lo puede reclamar. Nadie lo puede reclamar. Y aunque Nintendo lo quiera reclamar. Y la gente lo que trata de bajar des de desesperadamente para, para preservarlo. Esto ya está... Eh, Archivado en la biblioteca del internet, por decirlo de una manera. ¿Te das cuenta? Es de una época en la que Nintendo todavía no, es, no se convertía en lo que es hoy en esto, día en cuanto a la esto, es es que esto, esto es previo. Nintendo pirateaba. Esto es previo a la película del, de los 90, el live action. Así claro. que esto es. Es como. Si hay una película que es. Si es algo material que es fiel al juego, es esto. Aunque, hay, aunque por ejemplo la gente está diciendo ¿Quién chucha está saliendo ahora? Ese personaje no recuerdo del juego pero sí. ¿Dios? ¿Vos sos Dios? Claro. Ah, lo que pasaba es que Nintendo en ese tiempo Para efectos de marketing cedía muchos de sus derechos de sus personajes Para sacar eh, productos tercerizados sí, Que claro. Japón se daba mucho Entonces sacaba productos de... <risa> Pero, todo, todo, todo. Productos todo. de música, eh, sí. serie animada, por lo mismo, porque les servía a promocionar el juego. Entonces, para ellos era publicidad y como ellos estaban recién iniciándose en el mundo de los videojuegos, que fue el 87, 88, no había tanto eh, eh, interés sobre proteger los derechos porque ellos decían que. Eh, fuera lo más masivo posible para ellos yeah. Y así vender más productos claro. o sea, Hasta claro. que ya Nintendo después En la época del 64 cuando ya se puso receloso Con la situación con Sony Empezó como a, a cerrarse mucho en su, en su filosofía claro. Entonces todo este material que justamente fue cedido Se supone que los que hicieron el producto eh, Lo tenían ellos control Y claro. tal como dijo Metal al, Esta compañía desaparecer de por sí, eh, lo único que pueden reclamar son los autores originales, que pueden ser los que produjeron las células. Sí. pero como Todo trabajaron en diferentes células eh, no existe como un. Esto, es, esto, esto se hizo en base a alguien, a alguien que tenía los masters. Y todo esto fue un trabajo que se hace de limpieza a mano, mm. cuadro por cuadro. Entonces, de verdad, wow. si ustedes quieren ver esto, véanlo, porque igual la, es animación clásica de los 80. Japonesa, claro, es una pieza de historia. Muy ¿no? bonito. Una joya. Es, es un. ¿Cómo se llama? Un lujo. Y aparte, igual. Es, es, es, entretenida, es entretenida. No es tan buena como el logo de Sonic, pero es uh -huh. buena. <risas> sí. Dura una hora. Y me acuerdo que este, este proceso había sido iniciado como hace un año y medio, dos años atrás, de que una persona estaba intentando obtener la, la mayor cantidad de. De el de del máster posible, porque estaban también los máster como eh, divididos. Claro. Y no lograba tenerlos todos. Entonces, que esto, ya lo no está completado, que decir que lo logro lo, lo, lo Esto tenía que se pierde en el tiempo. Sí. sí. Chiquito, y vamos. esa restauraciones literalmente como gente hoy en día va a poder ver eso. Y Es como, espérate, ¿hay un anime de Mario? ¡Wow! Claro. Bueno, y ahí entra de cae en un agujero gusano, entonces, porque hay un agujero de conejo, en realidad, porque <risa> empieza a descubrir que también hay un manga de Mario y hay canciones de Mario oh, bueno, Chorrocento mil cosas de Mario Chorrocento mil cosas de Mario, pero hasta cierto punto mm. porque después de eso, ponte pues, tú ya en los 90, todo eso se cortó y ahí sí, termino con todas mis noticias ¡Eeeh! ¡No! Oh. ¡Eeeh! Uh. <risa> <risa> <risa> ¡Qué bueno! Eh, sí, muy bonito Como dijo Metaru? está en Youtube? Ahí vamos a colocar... Nuestra ahora vamos, pueden poner no Mario Bros película completa y les sí. va a salir esto <risa> <risa> Lo único que es que les voy a pedir es que no vean cómo se llama el estudio Si son de mentalidad sensible Ah, ok, uh, ok Ya yeah. okay. Okay. Porque después... ¿Eh? No, no, vean cómo se llama el estudio Pero el estudio, es un estudio serio, tiene otros proyectos también que son muy bacanes Que también están desarrollados y están enfocados a lo que es La preservación del contenido a, a formatos digitales y hacen un trabajo maravilloso ok ya, entonces sigamos con las noticias nos queda poquito tiempo uh -huh. Así que ah, antes que se caiga el <ríe> no, bueno, oye, a todo esto eh, muchas gracias a todos los que nos están viendo y lamentamos un poquito los problemas de la visión. lamentablemente nos llegó un aviso de nuestro querido proveedor de internet que no lo podemos auspiciar indicando de que le eh, cortaron la fibra y por lo mismo va a estar inventando en la red Sí. Así que, eh, como es ustedes peor. saben, ya tenemos todos nuestros episodios disponibles en nuestro canal de YouTube, así que lo subiremos que tan pronto como sea posible, para que ahí lo puedan. Chupa. Estoy tratando de que la marca no salga en pantalla. <risa> Muy bien, le sacaba la etiqueta. Eh, uh -huh. Ahí está. <risa> no. no, a mí me, a mí me <risa> encanta. mí <risa> <risa> Oye, dentro de la noticia es que o se me habían quedado en el tintero la semana pasada, pero bien, ahí lo, lo alcanzamos a hacer Ahora, Doom, el clásico, ¿cómo se ve con Ray Tracing? Horrible. A ver, a ver, a ver. Sí, sí. horrible. Sí. Un, un fan no, sí. eh, logró realizar eh, el mod correspondiente con una remasterización <risa> completa en Ray Tracing. Y este mod se encuentra disponible para la descarga. Justamente se llama eh, mod de, o sea, Doom Ray Tracing. Así que ahí lo pueden buscar. Eh, sencillamente, <ríe> si está en la habitación oscura, verdaderamente vas a necesitar una linterna. además tuvo que crear un módulo por linterna <ríe> para poder wow. ver justamente estas secciones. Porque el trabajo que se dio para poder recrearlo en este formato Ray Tracing, para la gente que no sabe, Ray Tracing es la tecnología que tiene NVIDIA eh, para poder eh, escalar todo esto en gráficas actuales los juegos clásicos sin tanto esfuerzo de la, CPU, de la GPU para asegurar mejor cómo funciona la luz, básicamente sí. así es, para tener más mejor esfuerzo. ahí está, Ray Tracing no Chupina el pato, tú que se ve bonito, vale la pena que me compre una 380 para... Mi, mira, este trabajo está bien para mostrar las capacidades que tiene el Ray Tracing pero aún así prefiero más que eh, se hagan los remates correspondientes y el que tal original Mira, un dato, la persona que hizo eso lo hace por diversión Sí También hizo lo mismo con Half-Life 1 Sí Y en el fondo le dice, es como, puedo Claro, sí. solamente sí. dijo eso, puedo y sí. pudo Porque sí Porque sí, sí, sí, ¿Por sí, sí. sí ¿Por qué puede Sí, sencillamente sí, sí. sí, sí. es con sí, que tiene uno la uno Suficiente, uno suficiente, uno suficiente uno para decir que Pudo. No se preguntó si debía eh. Solo lo hizo Claro oh, pues eh, En otras noticias Ah, lo hice. También sufrió una modificación También tiene Ray Tracing No, no, no, pero este es un poquito más Más serio Espera, ¿vamos a hablar de Halo? Sí, justamente Por favor, cuéntame más De que hay el chiquillo nos aprovecharon El día que nos juntamos para van a tomar unos mates con esto sí, pero oh. Sí, ahí agradecemos a por el efecto de haber pasado la cita si deseas ver, el boxeo que hicimos está en el episodio anterior así que no puedo sí hace dos episodios ¿qué? sí. sí. sí ahí, pero así que ahí, yo tengo que pero, chulo a los infinitos, en tercera persona ¿es posible? este es que es mira, Justamente el desarrollador de este mod que encontró de que en primera persona sería bien, pero en tercer persona, como que si quería tener una perspectiva mayor, porque es posible, se dedicó a hacer este mod Se llama Oculus y eh, también se deshizo de algunas cosas del pub pero para que estuviera y civilizado bien y remodeló las posiciones porque como ustedes saben en ser primera persona eh, las posiciones de algunas cosas como la arma y demás eh, no se contraponen como se debería diría a veces persona así que eh, sí se nota un trabajo bastante dedicado y aparte de eso esto lo hizo un modo campaña wow eh, se llama el In mod infinite run Fantastic ya y hay un tutorial no sé, para poder instalar esto y solamente está disponible para PC. Obvio. Pero, claro. Pero bueno, aún así sería interesante ver este mismo no sé, en tercera persona, en multiplayer. Y ver cómo está corriendo. No sé si querría jugar en multiplayer en tercera persona. Siento que. <risa> igual, que no. <risa> es como Gears of War. <risa> sí. Siento que estoy jugando Gears of War sí, y para eso podría jugar Gears of War mejor. Eh, algo así. Tiene ¿No? ese look pero en este periodo, por lo menos la franja está en esta ¿no? sí. ahí está en tercera persona sí y ahora, sí. ¿Ahora, sí, ¿Ahora están fuera de persona <risa> ¡Niantic! ¿Niantic? ¿Qué pasó Ay, con Niantic ahora? Con sí, ¿Qué hizo Niantic ahora? ¡Va a lanzar un nuevo juego! Eh, ¿Ven? Le a ¿No le ¡Pokémon GO 2! ¡Algo así! No, ¡Périto! Péridos. A ver... A ver. A ver, No, pero con el celular ahora claro. ¡Wow! ¡Wow! ¿Lo veo y no me recuerdo en absoluto? ¿Cierto? No siento que esté ¡Wow! Sí, esto es lo que nosotros obviamente en Twitter El, el aviso el, no, hace unos días atrás, Que es eh, La gracia es que tú Escribas eh, esta criatura llamada Ajá. Y que obviamente eh, para ah, tener las capacidades de realidad aumentada, para poder compartir con tu mascota. Ah. ¿Cómo lo hace exactamente? ¿Es, es como un Tamagotchi. Algo ah, así. así? Ah. El, último, el último juego que había sacado era el de Pikmin, ¿o no? Sí, y sí. sí. es que lo estamos jugando con el ¿Cómo, cómo, qué tal? Pikmin. ¿Qué tal, ¿Qué tal Pikmin? Ha pasado, muy pior. No tiene tantos personajes como se espera, pero ¿Ah? puedes dejar un lindo camino de flores a papás. Ah, qué bueno. Puedes ponerles como accesorios especiales a los pigmies chiquitos, Mandarlos a buscar. Es lo mismo que tienen sí. el por sí. Es como pigmies, pero no es pigmies. Sí. Claro. Pues claro. Ahora, eh, este es el primer título de Nianti o sea, el segundo título en realidad, de que, eh, que Ese es su propio... yeah. claro. ¿No está metido por medio Nintendo? Posiblemente, pero, pero no como eh, parte que sea de la licencia. Claro sino que es derechamente intero de ellos el, el Ingress, si no me equivoco es el primer juego que fue que justamente posicionaron a Neanting Sí, yo lo no jugaba, del, me acuerdo, era, era, era, era bueno dentro del género de realidad mental pero este es el primero que se podría considerar como parte como este se podría decir un bootleg claro. <risa> un bootleg de, de Pokémon y yo creo que es justamente para que los ingresos no tengan que pagar de derecho no. Hagamos un Pokémon Go pero sin pagar la licencia. No ya, pero es que igual, entendamos que han habido muchas IPs que han tratado de sacar Pokémon Go. Sí. Dragon Quest. También <risa> <es> un... <risa> Harry Potter. Potter. Harry Potter. No, Harry Potter es de ni sí. es que ese es el tema. Es como Pokémon Go fue una excepción a la regla porque fue el primero y funcionó y hasta el día de hoy funciona porque creó una comunidad alrededor de sí mismo. Claro. Sí, y aparte de eso es que tiene mucho contenido. Es que de por T sí tiene todo Pokémon. Tiene todo Pokémon a su disposición. Y yo, no, eh, al igual de lo que pasó que hablábamos con sobre Pokémon Fold y sobre Final Fantasy, la gente consume la marca. Entonces sí. es difícil enganchar un público a meterse a jugar un juego como este a pesar de que sea gratuito, a pesar de que tenga como esta misma modalidad de juego, porque en realidad tampoco no sabemos muy bien cómo hacer. Porque no hay interés por la marca, no hay una marca asociada. No, y aparte que yo creo, yo creo que con Pokémon Go hicieron un trabajo muy bueno de adicionalmente como crear una región nueva, especial, crear personajes de nuevo como aparte. No, eran como, no, no era como no era como un ataque de nostalgia. En el sentido de que digamos había un persona, había un doctor nuevo. Juego de Pokémon que no involucra no la Nostalgia Challenge, imposible. No, sí, pero lo que voy es que no, es, no era Encanto, por ejemplo. No estaba ambientado en Encanto, no estaba ambientado en Joven, no era como una región nueva. Y adicionalmente, luego Pokémon sacó un juego que tenía la misma mecánica que era el Let's Go Eevee y el Let's Go Pikachu como para complementar también y que la gente que jugaba Pokémon GO tuviera como otra entrada también a la franquicia. Yeah. ¿Cachai? Entonces no es, no era solamente Pokémon Go Sí, porque muy, muy probablemente la gente que juega a Pokémon Go No necesariamente juega a Pokémon Exactamente Y la gente que juega a Pokémon no necesariamente juega a Pokémon Go Son experiencias distintas, experiencias únicas de por sí Claro, igual Bacán por Natic, porque en realidad también Yo creo que lo que les pasa Es que están tan Asociados a Pokémon Go Que debe ser muy difícil poder despegarse Hoy en día, y por eso también están tratando de hacer esto claro. Como independizarse porque lo malo de cuando tú desarrollas productos como este Es que si la si la franquicia te muere, eres tú claro. Y le ha pasado a demasiados desarrolladores como para que eso... Mm. Le, le pasó, por ejemplo, a la gente que hacía... Tuvimos ahora hace poco la noticia De que pasó el estudio que saca todas esas películas de leer el hielo Claro, murió leer el hielo, no hay más estudio mm. Todas es. Sí. mundo. Eh, Blue Sky. Eh, sí, así que igual Nintendo gana Porque Nintendo, Nintendo siempre, tiene gan. casa siempre Nintendo. gana, siempre gana, hermano sí. <risa> Así que esa parte no a Hablando de Nintendo, No <risa> More Heroes 3 Ahora el pulgo ¿Se acuerdan, uh, ¿se acuerdan uh, uh, de que No More no, Heroes no, 3 salió como exclusiva de Nintendo hace un par de años atrás? ¿Cuál, sí. cuál? Ah, No, no More Heroes 3. 3 Sí Bueno, a través de Twitter Exit Games ex anunció de que dejará la exclusividad Y por lo tanto va a tener ports para PC y PlayStation y Spot Series XS a contar de otoño, primera solo de este año. Oye, los primeros dos están en, en Steam, en Play, en ¿no cacho? Yo no, me acuerdo no. que sí es si están en Play, Ya. Sí. Y después sacaron ediciones para la Nintendo Switch. Ya. Sí. Porque justamente era como la pelea el nombre de Hero Play. Por sí. eso de sacaron los dos. Pero sí, sí, deberían estar disponibles. Mira ese fantasma. Para Xbox no me acuerdo, sé que está. Sí, Pero está. sí creo que están parecidos. Mira ese gente Kira que está ahí en la. Esa <ríe> la... es la banda sonora, hermano. Sí, esa es sí. la banda sonora. Qué linda las cajas. Sí, tan bonita. Bueno, no. esas son las ediciones de colección que va a estar. Siempre, siempre vamos a apoyar que no exista el concepto de exclusivo. Mm. Mm. Sí. A esta altura no vale la pena. No. Tener la y hablando una vez más del Nintendo Debido a la investigación en el Reino Unido oh, Ah yeah. ya, este, empezamos con Playstation y Nintendo deben tomar medidas para evitar las renovaciones automáticas de sus suscripciones <risa> Esto debido a que justamente fueron demandados en el Reino Unido eh, Por práctica anticonsumidora en el cual indicaban de que habían gente que reclamaba de que por qué debían renovar sus productos siendo que no lo ocupaban Y obviamente hay responsabilidad del cliente de hacer esto Pero Chum. obviamente tienen que tener las facilidades para indicar de que una persona no quiere Sin su consentimiento tener esta renovación automática Que por lo general sí viene como marcado el cheque por defecto. por defecto Claro Entonces eh, se, se surgió una demanda por la, eh, la asociación que realiza eh, y ¿Y es como NAC? NAC es, es el Es el de Reino Unido sí. Y ganaron la demanda eh. Y antes de que saliera todo el tema de apelación eh, PlayStation y Nintendo tomaron medidas y directamente deshabilitaron eh, esta, este cheque automático Por eh, parte de PlayStation, eh, fueron un poquito más allá Y ahora lo que están haciendo es entregar un correo indicando de que Van a estar monitorizando el, el comportamiento de la persona Si no se conecta en mucho tiempo o no lo ocupa la suscripción va a ir haciendo un recordatorio, y en caso de que no, ya lo va a, lo va a automáticamente cancelar la suscripción en caso de pagar el AMA Sabes que eso igual es frigio porque pasa con muchos sistemas de suscripción Sí Y yo me acuerdo que me pasó algo muy extraño Bueno, no no muy extraño, yo sé que Claro, el argumento es que es responsabilidad del consumidor Pero de repente cuando vivía en un mundo como el de ahora donde hay muchas suscripciones Correcto sea, Y muchos servicios dependen de eso realmente es difícil acordarse y como este servicio es automatizado y no es, no es un tema de que se renueve automáticamente sino que tú a veces lo contratáis una vez y ya te queda asociada la cuenta mm. y sigue corriendo y a mí me pasó eso con Twitch yo no me di cuenta yo no sabía que tenía una suscripción que me corrió por meses mm. que se renovaba cada un mes ¿cachai? Claro. y me estuve así como por seis meses suscrito a un canal que lo vi una vez ¿Cachai? Sí, no, ahora, ahora que yo sepa, Twitch te manda, por lo menos a mí me manda recordatorio así como de señor, le van a, le van a cobrar la suscripción a este canal en, no sé, dos días. Precisamente por estas demandas. Exacto. Porque eh, claramente es una mecánica que está diseñada para cobrarte la plata sin que tú te enteres porque no te avisa cuando se renueva la suscripción. No. ¿Cachai? No. Solo te avisa cuando si te cobraron. Cuando te cobraron. La primera vez. Y, y, y, y eso te avisa el banco. No te avisa. Claro, y eso no a spam. <risa> ¿Cachai? Eh, bueno, igual eh, son prácticas realmente vencadas eh, que son, deberían ser estándar, pero lamentablemente. Bueno, afortunadamente, gracias a este tipo de demanda a este, tema de, a este tipo de iniciativa son que eh, esperemos que el resto de las compañías tome sí. pie de eso también. ¿Cachai? Correcto. Claro. Bueno, siguiendo con otras noticias: Steam Deck. ¡Ah, qué pasó! A bueno. muy le ha ido. Sumamente bien. Ha tenido buena recepción y sus ventas siguen no extrañar. Tanto es así, que desde que fue lanzado eh, se, está, se ha hecho monitorización para esta plataforma llamado SteamDB uh -huh. Y que dentro del ranking ha estado por lo menos durante seis semanas, creo. Dentro de wow. Tres. Wow. Y esta vez alcanza el primer lugar para esta semana y eso que ni siquiera toda la gente ha podido tener acceso ¿Sí? a Steam TV. No, claro. No, o sea, a Steam TV porque aparte o sea, están con unidades limitadas, en sí. stock. Sí. Sí. Y claro, incluso ahora pasaba igual seis semanas, pero el demandel fue superado. Lo Lorea, cuando tú preguntáis cómo es que No Man's Sky lograba mantenerse siendo rentable, ahí cacha está. el número 8. Sí, claro. bueno, el número 8. E e igual este tenido Steam TV, ahí lo pueden seguir eh Ahí publican toda la semana esto de resultados que están haciendo monitorización semana a semana. Pero claro, indica que dentro del ranking es Deck por porque ahí está primero, después el Ring, Lego Star Wars. Dos veces. Sí, es que son. Ah, las versiones. Sí, las versiones. Sí, of Wow, como raro. Kid, Call of Duty Black Ops, el Sky, Tierra Scroll Online y Black Pero como está, ahí estoy revisando toda la estadística de Steam y siempre ha salido dentro del top 3, nunca ha bajado de ahí Oye, Inclusive ¿sí? la periodo que está veniendo bastante en la wow imagínate, wow, imagínate, interesante, bueno, comentario aparte eh, Sea of Thieves y No Man's Sky dentro de los 10, 15 primero, ¿Cachai? Dos juegos que son, tienen historias muy similares Si sí. parten también, muy muy... Ustedes también lo alcanzaron a jugar en su momento y también, son juegos <risa> sociales para... Perderse en hora, ¿cachai? Y que, bueno, creo que Steve sí, Steve sí si tiene como microtransacciones. sí es un juego monetizado. Monetizado y que se mantiene por rarís, pero más que nada por la personalización de los personajes. Ya, claro. Y no más existe eso y eso sí. de ahí está todavía, hermano. Uf, vamos, vamos, pero, pero vamos. que se habiliten los mods. Sí. Hay... vamos, y no más. Tiene, tiene que ser un Bucket Vamos, no man campeón, no vamos Oye, bueno. pero Steam Tech no hay muchos en Latinoamérica, creo, todavía. No. No, están sí, veniéndose de sí. Estados Unidos no, sí, y parte sí, de Europa. Pero además sí. ya eso no, no ha salido. No, de hecho, es tan limitado que es como todos tienen uno, a menos que seas de la segunda tirada. Sí. <risa> uh -huh. Claro. Así que por lo menos indica de que el producto sí ha tenido una buena recepción. Sí. Y que no fue solamente un poco. Gran... Que al final se preocupan de que. Y hace como el, un flop de que iba a fracasar porque, a, ver, o sea, a la, a la, la mayoría A este, la mayoría de los periféricos de Valve Le ha ido siempre súper bien En los primeros meses ¿cachai? Porque también existe siempre mucha Mucho interés Por la calidad de estos productos Por el, la flexibilidad que tienen Pero es eh, Los números a lo largo del tiempo Los que dicen la verdad ¿Eh? la, no no. Más, Bueno, perdón Elden el Ring y Steam eh, Deck De nuevo si mantienen ese número de ventas de aquí a, no sé, septiembre, octubre, ¿cachai? Ahí no vamos estaba... a ver, ahí es donde realmente se ven los sí. campeones. Perfecto. Sí, ahí, ahí vamos a ver De hecho ya, ya bajaron todas las noticias del Derrick. Sí. O sea, la, la única o sea, noticia que se mantienen son como las de contenido corta, eh, que se quitó, ¿cachai? Las de los speedrun no me acuerdo cuando hablaban que el speedrun ya lo habían hecho en una hora y ya va como en 6 minutos Va sí, sí. se, <risa> <Cada risa> en 6 minutos, en 50 6 minutos, Cada semana más el tiempo La semana pasada decíamos, no, sí, voy a colocar que iba en 12 minutos y ahí por los 9 Es como, Elden Ring, <risa> has traído esta noticia en las últimas 7 meses, ¡ya basta! Ya vi cómo los jefes más difíciles son vencidos por formas poco convencionales, por ejemplo, hay que estar venciendo a todos Ah, el con, con potazo Con el, con el potazo, con el potazo. <risa> Ya pasta. <Sí. risa> Mira, y todo esto pasando porque simplemente no está Brother of the Wild 2 en el aire. Claro. ¿Qué sé? Es, ¿eh? Hasta el próximo año. Igual fue un periodo súper fuerte, súper rígido las últimas... ¿Cinco semanas? De... Porque fueron pura racha de títulos que salían fuertes. Sí. Siendo el del Ring el que se llevó el, todo, el mayor. El... Pero todo. aún así títulos como el Trangle Strategy. <risa> eh, estaba el, el, el, el, el Horizon. Horizon. El Horizon por el, el Kirby. Sí, el Kirby también. Eh, Strangers of Paradise también. Sí, entonces... Fue bastante porque Es que, había es que uno, ¿sabes? Lo que pasa es que uno no se da cuenta, pero es que esta voy a pasar todas las semana Todas las semanas están saliendo títulos así. ¿Cachai? Sí, todos bien, los sí, meses títulos. salen títulos así. ¿Cachai? Y todos sus títulos tienen que competir con títulos que están así de consolidados, como ese, ¿cachai? Que es como cinco semanas seguidas entre el top 3. ¿Cachai? Claro. Cuatro, cinco meses seguidas en el top 3. Sí. No. Bueno, pero igual, de nuevo. La diferencia entre Steam Deck y Elden Ring, por ejemplo, y de los otros títulos quizás que estén ahí, es que esos están vendiendo a precio completo versus los otros que se están vendiendo con descuento. Sí. sí. Eso es importante mencionarlo. Correcto. Ya. ¿Y sí. qué más, Patito? Patito, Club perdón. ¡Sí con los Santísimo! <risas> oh, no, pero espérate, eso no es partido, es muy dirigido, pero no lo vamos a tirar en. No, no, vamos a poner un debate moral, pero. Por favor, Club Penguin Sí, no Club Penguin <risa> eh, Aquí le llego a todo El viejas Club Penguin Mientras eh, MiniClip Y Club Penguin Nos fuimos a la mierda Sí, sí. Oye Club, Club Penguin El 11 de febrero de 2017 O sea, el 10 de febrero Juegao de baja con Penguin, ¿Sí? en el fondo Porque ya no podían Mantener la plataforma Y al día siguiente Salió una edición Por fanáticos llamada Club Penguin uh -huh. The Writer The uh Writer -huh. ¿Cuál es el tema? Eh, hace un par de días atrás salió una noticia en la cual la policía del Reino Unido desbarató a la banda que mantenía este servidor, Este es los fanáticos. La banda. La banda, los desarrolladores que mantenían el servidor por copyright. Uh... La cortesía, obviamente, de Disney, porque tenía... Sí, porque Club Penguin es de Disney. Sí. Y debido a que no Literalmente. <ríe> Literalmente dije <ríe> Lidney dijo. ¡Hey! Listo. ¡Espión! Sí. ¡Openado! Claro. Mocky. Listo. <ríe> Moki. Así. Así que por bueno, lo mismo, eh, el día 12 de abril fueron arrestados por distribución de material ilícito. Finalmente es, es, los criminales es, es, que el mundo necesitaba fuera de las calles Han sido atrapados Y bueno, qué chucha, weón bueno. Y por lo mismo, es eh, de baja Y lamentablemente ya no se encuentra la plataforma Discord Oye, pero es Brigio, es Brigio que, bueno, está saliendo en el video está, puesto, está poniendo pato de fondo Pero la policía fue y en el sitio de esto pusieron como Este sitio ha sido incautado por la policía de derechos de autor del Reino Unido y es como qué te pasa hermano por oh, sí boda está al mismo nivel de las drogas no <risa> finalmente hemos sacado de la calle a los verdaderos criminales que hacen que esta juventud se qué vaya horrible. Pues, sí. Sí, enfermo <risa> se lo llevaron detenido esposado por simplemente mantener servidores personales cachai? sí sí porque se pusiera es como que se pusieran claro, a incautar todos los servidores truchos de WOW, todos los servidores bueno, truchos claro, de, de Minecraft, oh, los de, lo de MU, ¿cachai? Sí. Oh, no. Sería terrible. No, pero mira, fuera, fuera de hueveo, piensa que eh, Club Penguin no existe. No, no, general, no, sí. Oficialmente no existe. Sí. Intentaron sacar un Club Penguin 2, que le fue como el hoyo, y murió. Y ellos, en vez de dejar ir la. la franquicia. ¡Pum! Y se hacen esto. No, de Años que... después. Y de la nada. ¿cachai? Y uno pensaba, claro, es porque a lo mejor los weones estaban haciendo. La típica. O sea, tú pensarías que los tipos estaban metiéndose con, no sé, menores de edad o haciendo cualquier wea horrible. No, por derechos ¿cierto? Entonces, no. literalmente, digo Disney y dijo, esta es mía, ya los vivo. Sí. Listo. Sí. Nada más. La, la mano de Thanos Mouse Thanos Mouse <risa> porque legalmente es de Marvel? Sí, sí. Todo, todo Todo el dos segundos estamos hechos Disney ya Si no es de Disney, es de Nintendo O de Square Enix O de Kellogg's O ¿Eh? de ¿Eh? Tensor. De también O de Tencent O de Tencent Uf, uy, sí. ¡Ah! Ah, Ya, Dejemos un poco la tristeza Y hablemos de Wafis yeah. oh, Porque un fanático Transforma un momento emblemático de juego en, en un juego tipo cuop. Eh, a ver. Pero, pato, ¿qué es un juego tipo cuop? El juego tipo cuop es un juego de, <risa> Para la gente que conoció Flash, eh, eh, es sencillamente un juego que eh, te dedicabas a mover al. al deportista que tenía El que per... una, una, una. Un cleta, personaje. Un personaje de una atleta. Con cuatro teclas, Q, W, O, P, movía las articulaciones. Ah. De forma muy bizarra Entonces, ¿qué pasó? Esta persona generó algo parecido Y lo pueden ver en el video Como no. es este momento emblemático <risa> Que el Presidente Chanks Entregaba el gorro a Lupi, Y de otra forma ay, esto. Hermoso. Muy bien, muy bien Tú puedes, tú puedes, vamos, vamos Subitamente inapropiado, vamos sí, es otra cultura, no se rían. Se supone que este cultura. ¡No! ¡No! ¡No! ¡Pato saca eso! ¡Me van a bañar de Twitch! ¡Pato! ¡Qué oh. entretenido! Ya. Y así es, como hoy día teníamos todos los sponsors. Nos despedimos ahora de todos los sponsors, perdimos. Y ahora volvemos a tomar agua durante las transmisiones. El sponsor de la jump se acaba de ir. ¡Yo estoy con agua! Jajaja, <risa> piseo por agua de agua de, oh, agua de agua de la llave Agua, sí. agua ah. de Agua de Pagua Agua de Pagua Y... Aquí nos metemos noticias... ¡Oh, Salió salió un reporte de Business Insider En el cual indican de que Xbox Está en negociaciones con empresas de publicidad Para poder dejar insectos de publicidad dentro de sus ya, yeah. ya, yeah. no es... Mira, entonces, no, no mira, mira la allá, hay, no hay no. antecedentes previos de que se ha hecho en el Crazy Taxi, en, en el, Street 5, 5. el Street Fighter Street Fighter V, ya. Yeah. Yo creo que de nuevo, el problema con esos insertos siempre es el mismo, que no sean invasivos. Mm. Porque hay una diferencia en que entre un personaje que esté usando una polera de una marca versus que tengáis que esperar 5 segundos para ver un trailer. Claro. claro. Para que es publicidad, para ver publicidad Y entonces sí. es como, ah Por eso Ahí van a ver cómo van a ir invitando estas cosas Pero yo creo que se va a prestar más para estos títulos que son gratuitos, free to play Y que son juegos como servicio Sí, claro. o sea, es que de nuevo, como lo mencionábamos en la noticia de Miniclip Hay muchos sitios que mantienen esta, este sistema de tener juego en web browser Que tienen como ver, ver un anuncio para obtener beneficios Claro. Y ese es el modelo de negocio. Eh, de nuevo, todo depende de qué tan invasivos sean estas cosas. Yo creo que en Forza hoy en día hay publicidad integrada. Sí, sí pero es muy distinto tener publicidad insertada y que es parte del contenido del juego claro. algo que dinámicamente lo estén renovando sí. cada cierto tiempo. Esa va a ser más como la novedad de que quizás por una campaña, por ejemplo, inserten sí. una publicidad o en sea, un periodo y después lo saquen. Fortnite. Y lo que Existe sí. Fortnite existe Y de nuevo también Fortnite es un, el aviso publicitario más grande del mundo Chivo. De hecho Fortnite tiene skin de Coachella po. Totalmente sí. Entonces eso de nuevo es, Cómo integren eso Al juego es lo que marca la diferencia claro. ¿sí? Sí. Lo entretenido es que Microsoft Ahora es dueño de muchos Así que posiblemente haya muchos juegos Que, que quizás tengan Este tipo de tratamiento Así que por lo mismo, ahí vamos a ir viendo cómo van a estar Pero yo, yo por lo que indican de que es muy posible de que esto tenga efecto en los juegos de free to play Que en los juegos que se venden como completos so, Publicidad de Mountain <risa> Dew en los <Halo>. vamos finalmente sí, <risa> Ah, verdad <risa> Estamos ahí uniformados. Bueno, y con eso ya cerramos las noticias de esta semanita. Oh. Todo bueno. Oh. Sí, todo bueno. Pero quedemos conversando más rato. ¿Tenemos anuncios especiales o no? Yo tengo sí, sí, pasemos. Pasemos sí. a la parte de los anuncios especiales. Ah, yo tengo un anuncio especial, muy especial. Que es que, bueno, no solamente yo, sino que eh, Pokeros Proyectos vamos a estar uh. tocando en el Corral el viernes que viene, viernes 29. de Julio. julio. 29, 29 de abril Vamos a estar tocando en el corral A las 7 pm hora Chile eh, Para comprar entradas Pueden comprarlas por pokerosproject.com Y este sábado ya que va a estar dando El puntapié inicial Para su gira de conciertos De Undertale acá en Santiago En la sala CCD En No Aguardan cuándo las 2 Que creo que el quedan 2 Plaza Caña Así que también Fans del BGM Unite, revivamos la escena, vamos a ver a Yastik, vamos a ver a Telegram y Boquerus en el corral Y todo lo que venga para adelante, porque sí. se vienen muchas cosas sí. yeah. ¡Vamos! Siempre es un buen programa sí. Siempre un buen programa Buena haber ¿Me tal alguna cosa? No, espero que estén bien, espero que estén viendo las series que están dando ahora Moon Knight, Halo, están muy buenas, están muy entretenidas. Tomen harta agua Tomen agua Tomen agua eh, no tenemos sponsor de nada todavía ¿sí? <risa> Extraña el sponsor del agua. Claro. Extraña el ríos Esa va por cuenta de la casa. Light for Light. Saludos no, a Max. <risa> sí, no, eso. Vayan vayan a los conciertos. Son muy buenos panoramas. El precio es accesible y es una excelente presentación de los chiquillos siempre. No lo digo porque lo conozca, sino porque es de verdad. La calidad siempre es muy buena y es muy ética. Sí. ¿Y Patito? Eh, no a sí, sí. Vayan a ver la película de Sonic. Es Oye, muy sí. buena. Eso. Oye, sí, <risa> tenemos que... así, <risa> ah, mencione, mencione, ¿Verdad sí. que tenemos que hacerlo menciones? No, eh, tenemos que mandarle un saludo a la gente de Japonistas. Sí, que fueron los que bien. estuvieron haciendo como una pequeña nota durante la premier de la... de la película de Sonic. ¿Cachai? De, de parte, de nuevo, agradecido con Andes Films por habernos invitado y siempre invitarnos a todos estos eventos y bacán si lo quieren ir a ver ahí arroba japonistas chile en youtube instagram instagram también ahí igual sea. los compartimos unos ahí para que no vayan a ver y todo ahí estoy mirando está ahí y me detectaron como por 30 minutos y me sacaron como una cuña de 30 segundos es como este este, este man viene con una polera de sonic el de gachar sí no o sé, sea, había como una fila de gente dándose una foto ahí y estábamos nosotros ahí acaparando todo muy bien. Ay, un saludo también a la pajarona que me acompañó sí. ahí en la, en la en la presentación. Ya. Eso. Sí. Com comentario de la película lo pueden eh, revisar en el episodio anterior. que Está disponible en YouTube. Sí. Y está la review ahí sin spoiler en PowerPoint Muy bien. Así es. Y por lo mismo cerramos esta edición de La Cuatrifuerza. Sí. Muchas gracias por vernos y escucharnos. Lamentamos los problemas de conexión. Pero. Pasan qué cosas cuando tratamos de juntarnos. Eso sí, pueden ver este contenido en YouTube. Lo vamos a tratar de mejorar un poquito el audio porque se acopló un poquito. <ríe> eh, pueden revisar nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como paua.cl o. Paua CL. dependiendo de la redes sociales nos pueden encontrar en facebook en youtube en instagram en twitter y en twitch y obviamente visitar nuestro sitio www.paua.cl donde podrán encontrar artículos noticias reseñas sobre videojuegos música televisión series y mucho más eso y esta semanita se. Esperamos, esperamos, <risa> está en proceso. Pero esperamos entrenar el episodio pendiente de Torre. Eso. Ah, eso. Ahí, ahí tienen spoilers. <risa> se, se vienen cositas. Se vienen Así que eso chicos. estamos viendo en el próximo capítulo. Chau, chau.